sin duda alguna las máscaras de recorte dentro de photoshop nos generan un alto impacto visual vamos a explicar exactamente qué es lo que tenemos aquí en el fondo una capa desenfocada la siguiente capa es la que va a servir de recorte y el texto que ya está previamente seleccionado voy a hacer un pequeño zoom aquí para explicar el primer paso es invertir con clic y arrastrar el orden de las capas y luego en la mitad de las dos voy a presionar en una pc alt y una mac es option option Click y automáticamente hemos creado la máscara de recorte y la miniatura de capa que está en la capa superior voy a seleccionarla con un clic y con clic y arrastrar voy a mover un poco más el contenido de esta capa y lo voy a dejar ahí luego con un clic en la capa de texto voy a poner un estilo de capa en realidad van a ser dos el primero es un trazo ya lo tenemos ahí previamente seleccionado sin dar clic en ok automáticamente voy a poner esta opción que dice sombra paralela o Inner Shadow, sobre interior y ahí tenemos el efecto que queremos damos clic en ok y para eso nos sirven estas máscaras de recorte simplemente este fue un ejercicio sencillo pero ustedes pueden hacer cosas mejores